Y hey, tú, a dónde? sí, sí, tú sí, el que está viendo el video de este pendejo, sí, sí, sí. Hola, me llamo Stigman. Hoy te voy a decir las razones por las que te debes descargar el mejor juego de la historia. Con ustedes, League of Legends. Ah, Ariel fue patrocinado por League of Legends. Ay, qué asco, me voy a desuscribir de su canal. No, no, no, no, no, no, car no carnalito. No, no te suscribas, carnalito. O sea, o sea, yo sé que quieres tocar ese botón de es saltar anuncio. Pero no lo toques, no, no lo toques, no, no lo toques. Solo damos de cuenta que esto post, eh, este botón de anuncio no existe. O sea, eh, hagamos esto y eh, esto ahí, mucho mejor. Ahora sí, en qué estábamos así. Ah, Tengo que explicar las razones por las que no te debería. De... Te vengo a explicar las razones por las que te deberías descargar League of Legends. ¿Por qué? Porque es un pinche buen juego. O sea, ¿por qué no te lo descargarías si tienen un gato? O sea, ¿tienen un pinche gato? Tú no quieres jugar con este gatito. Es que míralo. Estamos haciendo la representación del gato. Para pa que lo vean y... y, y para que vean si lo quieren jugar. O sea, o sea, o sea, weón, weón, un gatito. Mira qué bonito el gatito. Es que, y, y mira ese gatito. Tú, tú no querés jugar con ese gatito, ¿verdad? Tú, yo, yo sé que tú querés jugar con ese gatito. Yo, yo sé, yo sé. Mira, mira tu cara. Es cara y que quiero jugar con este pinche gato de mierda. Pues qué malas noticias. No puedes jugar con un gato de mierda en ningún otro juego. A no ser que sea League of Legends. ¡Vamos! ¡Descárgate League of Legends! O sea, ¡tiene un maldito gato! ¿Qué? ¿Aún no estás convencido? ¿Por qué no estás convencido de descargar el League of Legends, animal? Ok, ok. Te, te voy a dar otra cosa. para, ¿vale? O sea, en el juego tenemos personajes hombres y también tenemos personajes mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Que los hombres son así y las mujeres son así. A, a, a ver... Sí, sí, sí. Sí, sí. Tengo personajes palo mujeres. ¿eh? Y personajes palo hombre. Así que, ¿qué tal si te descargas el juego para obtener estos personajes? ¡Sí! No sé por qué estoy haciendo un video. Si total no me van a pagar ningún ¿no? centavo ahora hacer ese video. Míralo. Y es que, mira estos personajes, o sea, Di, dime, dime que tú veías. Mira, mira. Es que. Bro, bro, bro, bro. Mira, te explico. Mira. Dime que tú ves a estos personajes y no te dan ganas. No te dan ganas de descargarte, lol. O sea, te, te, te que descargar el League of Legends. ¿Por qué? Porque tienen palitos. Palitos hombres y palitos mujeres. Así que descárgalo, vamos. Ah, ¿Que, que aún no lo vas a descargar? Pues si no lo descargas. Hablando, será la verga. ¿Y te así que ya saben, chicos, tienes que descargarse League of Legends. Por favor, ¿eh? no se van a descargar. ¡Descárgueselo, los pedazo de la gran pe. League of Legends, juega la hora o te violamos. Digo, digo, o te pegamos. Sí, <risa> no patrocina por hacer este video. Así que por favor, no me denuncie el video porque esto no es un anuncio. Probablemente lo haga, pero ¡Nah! lo dudo.